Esta canción se creó en el año 2012 en el álbum Cañar Manta del volumen 1. Jamás pensé que esta canción iba a trascender tanto ¿no? y tocamos en la realidad de, de muchos. Cada vez que nos íbamos, nos parábamos en el escenario y muchos decían, toca el uchillito, uchillito. Y entonces yo, yo creo que el, a lo mejor nos, nos equivocamos en, en poner el, el nombre todo. Esto ha sido una motivación para nosotros. Y por eso hemos decidido a regrabar esta canción. Sí. Eso, sería bonito, Eso o si no, en Chamor Mishka, lo antiguo de los taikos. kay video no encheces rico chita ka rauscan chimi chungu manta new canchi causaí new canchi puri new canchi todo kuchay kunata maka hachka sin chimkar ka ruanaka hasta wampes kai tecnologia kunau chimba furaspa new canchi actores no enchipe kunai la michai lian kai kunai joan chego manta hasta wampsh mani mi sin y mamá está porque mi canción es nuestra causa canción y si no le da cariño a esta y ta kuna, y wa kuna, a esta y mi y se hemos hecho con todo el cariño hemos trabajado con con todo el alma ¿no? esta canción y asimismo como dice la canción no dejemos que que muera en nuestro idioma, nuestro, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra medicina, nuestros alimentos. No, no olvidemos, porque, porque es algo mágico, es algo único que, que, que hemos tenido. Y asimismo, a, a la nueva generación, eh, quisiera decir también: valoremos. Shuranchi Kikinkunama que nunca en chivasca, si un gomanta hay de curiscá chung, y ima papi, nunca en chipa de socializma anta, nunca en chipa, maí que y su ranchito que ni incentivo, animaciones, toques, chagunas, chujaranchi, y chaipa mi y mi mi y kanchi